Hola, soy Tim. Bienvenido a la lección 7. En esta lección veremos los acordes de cejilla, que te permitirán tocar en cualquier punto del mástil. Como siempre, asegúrate de afinar la guitarra antes de seguir. Antes de empezar, repasemos dos acordes aprendidos en las lecciones anteriores, mi abierto y la abierto. El mi abierto se toca pisando las cuerdas la y re, en el segundo traste con el segundo y tercer dedo y la cuerda Sol en el primer traste con el primer dedo. Para tocar un Mi se rasguean las seis cuerdas. El La abierto se toca pisando las cuerdas Re, Sol y Si en el segundo traste con el primer, segundo y tercer dedo. Se tocan todas las cuerdas excepto la cuerda Mi grave. Los acordes de cejilla que aprenderás en esta lección se basan en la forma de estos acordes, mi y la abiertos. El primer acorde de cejilla que vamos a ver se basa en la forma de mi, pero lo digitaremos de un modo un poco distinto. Pon el segundo dedo en el primer traste de la cuerda sol, el cuarto dedo en el segundo traste de la cuerda re, y el tercer dedo en el segundo traste de la cuerda la. Es el mismo acorde de mi, pero empleando dedos diferentes. Al tocarlo así, el primer dedo queda libre. Ahora desliza los dedos un traste arriba, así. Luego, pon el primer dedo sobre las seis cuerdas en el primer traste. Apriétalo con fuerza ayudándote del pulgar desde detrás del mástil. Este nuevo acorde debería sonar así. Si tienes problemas para que el acorde suene bien, quizás no estés aplicando la fuerza suficiente. O quizá el primer dedo no esté bien colocado. Como el segundo, tercero y cuarto dedo están tocando sus notas en las cuerdas La, Re y Sol, debes concentrarte en conseguir que las cuerdas Mi grave, Si y Mi agudo suenen bien. Intenta mover el primer dedo hacia los lados o arriba y abajo, hasta que encuentres el punto en que estas tres cuerdas suenen claras. Al desplazar el mi abierto un traste arriba, usando el primer dedo como cejilla en el primer traste, elevas el tono de todas las notas y creas un nuevo acorde llamado fa. Ya que la tónica, la nota más grave, es fa. Si mueves todo el acorde de cejilla fa un traste arriba, se convierte en fa sostenido. En el tercer traste se convierte en sol, etc. Todos estos acordes de cejilla son mayores y con la tónica en la sexta cuerda y pueden tocarse en cualquier punto del mástil. Probemos un ejercicio con esta forma de acorde de cejilla. Alternaremos entre fa y sol, tocando cada acorde de cejilla durante un compás. Empezaremos con el sol de cejilla en el tercer traste. 1, 2, 3, 4. Sol Fa Sol Fa Sol Cuando aprendas la forma de un acorde de cejilla, podrás usarlo para tocar en cualquier traste en el mástil. Ya hemos visto los nombres de Fa en el primer traste, Fa sostenido en el segundo traste, ...y sol en el tercero. Algunos más. El del quinto traste se llama La. El del séptimo, Si. Sí. El del octavo, Do. Y el del décimo, Re. Dedica un tiempo a conseguir que el acorde de cejilla suene claro. Estos acordes frustran al principio porque es difícil tocarlos bien. No te preocupes. Si practicas un poco todos los días, cada vez te será más fácil e irán sonando mejor. Los acordes de cejilla también pueden tocarse con la tónica en la quinta cuerda. Se basan en la forma abierta de la. Si tocas un la abierto con el segundo dedo en la cuerda re, el tercer dedo en la de sol y el cuarto en la de si, todos en el segundo traste, seguirás tocando un acorde de la. Pero tendrás libre el primer dedo para formar la cejilla sobre las cuerdas. Ahora, como hicimos con el mi abierto, desliza los dedos un traste arriba y coloca el primer dedo a modo de cejilla en el primer traste. No te preocupes por la cuerda mi grave en esta forma de acorde, ya que no lo tocaremos. Recuerda pisar con fuerza y utilizar el pulgar para ayudarte desde detrás del mástil. Este acorde se llama si bemol, porque su nota más grave es si bemol. Al tocar esta forma de acorde de cejilla en el segundo traste, se obtiene un si. Y en el tercer traste, un do. A muchos guitarristas les cuesta encajar los tres dedos al tocar un acorde de cejilla de quinta cuerda, especialmente al tocar alto en el mástil. Puedes probar otro modo de tocar este acorde. El primer dedo sigue formando la cejilla, pero empleas el tercer dedo para pisar a la vez las cuerdas Re, Sol y Si, dos trastes por encima del primer dedo. Si no logras que suene la cuerda mi aguda, no te preocupes. Muchos guitarristas dejan fuera esa cuerda al tocar este acorde de cejilla en particular. Como con el acorde de cejilla anterior, puedes desplazar este acorde a cualquier traste. Aquí tienes más acordes de cejilla mayores con la tónica en la quinta cuerda. Re en el quinto traste. Mi en el séptimo. Fa en el octavo. y Sol en el décimo. Toquemos un ejercicio empleando un acorde de Mi con la cejilla en el séptimo traste y uno de Re con la cejilla en el quinto. Alterna entre ellos. Un acorde por compás. 1, 2, 3, 4. Sigue trabajando en estos acordes de cejilla. Aprender a manejarlos te dará muchas más opciones al tocar cualquier canción. Ahora aprendamos un nuevo tipo de rasgueado que funciona bien con los acordes de cejilla. El patrón empieza con dos rasgueados parciales en las cuerdas graves. Un rasgueado parcial se realiza tocando solo algunas cuerdas, no las seis. Empezaremos con un LA de cejilla con la tónica en la sexta cuerda. Rasguea dos veces las tres cuerdas inferiores, así. Luego rasguea abajo arriba en las seis cuerdas. Júntalos y sonará así. Aquí tienes una progresión que puedes usar para practicar este rasgueado. Empezamos con la en el quinto traste. Y luego sola en el tercero. Acaba con Fa en el primero. Toquemos juntos. 1, 2, 3, 4. La. Sol. Fa. Sol. Otra vez. Ahora usemos el mismo rasgueado con un acorde de cejilla en la quinta cuerda. Esta vez, el rasgueado parcial se toca en las cuerdas La y Re. El rasgueado completo ocupa todas las cuerdas excepto la de Mi grave. Puedes tocar este rasgueado con un ritmo sencillo de corcheas como este. O con un shuffle. Así. Puedes utilizar esta progresión para practicar el shuffle con acordes de cejilla en la quinta cuerda. Toca un acorde de mi en el séptimo traste. De re en el quinto. Y de do en el tercero. Toca conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, mi, re. Do, re, otra vez. Experimenta con este rasgueado e intenta añadir palm mute para obtener un sonido diferente. La canción en la sección Tocar canción de esta lección es el mismo blues de la lección 3, pero esta vez puedes tocarlo con acordes de cejilla de la, re y mi. También puedes usar el nuevo rasgueado shuffle que acabamos de tocar. Al principio, los acordes de cejilla te costarán más trabajo que los de posición abierta. Dedícales tiempo y no te frustres. Debes fortalecer los dedos para que estos acordes suenen bien. En la lección 8 aprenderás a tocar acordes de cejilla menores. Cuando estés listo para tocar algunas canciones populares, visita la tienda de lecciones de Garage Band, donde podrás adquirir lecciones de artista con canciones enseñadas por los músicos que las hicieron famosas.